En la segunda balota tenemos la número 1. En nuestra tercera balota tenemos la número 9. Y en la cuarta y última balota tenemos la número 5. 3195. 3195 es el número ganador en esta tarde del 9 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores.